Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar Cómo saber los procesos Que hace nuestro ordenador A pesar de que Esta computadora Solo tiene El navegador Google Chrome Y el Filmora que estoy grabando Puede tener más procesos De manera oculta Que no podemos ver Entonces vamos a saber cuántos procesos nuestro ordenador está ejecutando a la misma vez para hacer eso buscan el task manager pero en este caso vamos a hacerlo utilizando la tecla control alterno y supra luego que estamos en esta parte vamos a darle donde dice task manager cuando nos salga esta opción cuando nos salga esta opción, le vamos a dar a performance y en el procesador vamos a ver la cantidad aquí donde dice 215, está realizando 215 procesos este ordenador en este preciso momento a pesar de que se vea que solamente está utilizando un solo proceso. Este ordenador está realizando 214 ahora, pero hace un momento estaba realizando 215 procesos. Y esta es la manera de cómo nos damos cuenta que nuestro ordenador está realizando una cantidad de procesos que nosotros no podemos ver. Es cuanto a este video. Hasta la próxima.